Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian, o más bien conocido como Brian Hive o Brian Hive Marketing en redes sociales y aquí en YouTube. Soy especialista en publicidad SEM, en posicionamiento SEM, y sobre todo soy especialista en la parte de Google Ads. En el vídeo de hoy lo que os traigo es las distintas formas que tenemos de poder anunciar nuestros productos o servicios dentro de Google Ads. Google Ads es esa plataforma que nos brinda Google para poder hacer publicidad de nuestra web y así poder mostrar nuestro nuestros productos, nuestros servicios, a todos esos clientes potenciales que puedan estar interesados en comprarlos o bien que lo estén buscando a través de Google. Sabemos que son millones las de búsquedas que se hacen diariamente dentro de Google, por eso estamos especialistas como yo en el posicionamiento SEM, que es la parte de la publicidad de pago, o también existen otros profesionales del posicionamiento SEO, que es el posicionamiento orgánico. Como os he dicho, hoy vamos a hablar de esa parte de Google Ads, de esa parte promocionada o patrocinada, como suele poner, que es la publicidad de pago dentro de Google. Así que sin más preámbulos ni nada, vamos a ver lo que os tengo preparado y vamos a mirar por aquí bueno, lo primero que os preguntaría es, ¿alguien trabaja campañas de Google Ads? Probablemente habrá gente que sí, que las haya trabajado alguna vez, que sepa lo que son. Incluso habrá hecho sus pinitos. Pero, bueno, muchas veces no sabemos si estamos haciendo eh, lo correcto o si lo estamos haciendo bien o si estamos utilizando la campaña correcta. Por eso hoy, en este vídeo cortito, os quiero enseñar las posibilidades que tenemos. ¿Qué tipos de publicidad tenemos en Google? Bien, tenemos la publicidad display es esa publicidad que tenemos muchas veces en páginas y en partners de Google donde nos aparecen pequeñas fotos donde pone publicidad o donde nos aparecen GIFs y con esta publicidad lo que conseguimos es sobre todo mucha notoriedad de marca, mucha imagen de marca. También es verdad que dependiendo de la creatividad que hagamos, podemos conseguir que el cliente se interese, el posible cliente entre y de ahí le llevemos a una landing o a una web o a un sitio específico donde nos compre ese producto o servicio. Tenemos Google Shopping, es ese apartado de anuncios, incluso arriba muchas veces que suele poner Shopping, donde vendemos directamente producto. Aquí no podemos vender un servicio, sino que solo se vende producto. Lo bueno que tiene esta parte es que enseñamos el producto vemos el nombre vemos quién lo está vendiendo y vemos también el precio aquí sí que es verdad que suele haber una guerra de precios y suele ganar el que mejor precio tiene por lo menos en cuanto a visibilidad pero sí que puede ser que no se ajuste a la búsqueda que estamos haciendo volvamos atrás y vayamos a otro tipo de producto la red de búsqueda es el más común y el más usado. Es ese que, por ejemplo, cuando estamos buscando un servicio, en este caso, mudanzas en Zaragoza. ¿Vale? Vamos al buscador, ponemos mudanzas en Zaragoza y arriba nos suele aparecer la parte de los anuncios. Y ahí, eso es la parte de Google Ads de red de búsqueda. Esto lo hacemos desde la propia herramienta, poniendo los títulos, poniendo las palabras clave que nos interesan y así podemos aparecer ahí. La publicidad, discover o discovery, es esa parte más dinámica en la cual aparecen anuncios de este tipo. Nos, aparecen, nos pueden aparecer en YouTube, en pequeñito, en el móvil, en distintos sitios, pero aparece de una forma más dinámica. Nos aparece a veces con pequeños vídeos, pequeños GIFs. Sobre todo está hecho para dispositivos móviles. Este tipo de publicidad no es, no es una publicidad tan estática como la de display, sino que es dinámica y nos puede aparecer en más sitios y es una muy buena forma de generar branding. Luego tenemos YouTube Ads. YouTube Ads cada día está en auge, cada vez está en mayor crecimiento ya que la visibilidad que tiene YouTube, la cantidad de horas que pasa la gente en YouTube viendo vídeos es mayor. Lo bueno que tiene YouTube Ads es que tú puedes segmentar y puedes decidir en qué tipos de vídeos o en qué tipos de canales, incluso en canales específicos en los que quieres aparecer o que quieres que aparezca tu publicidad. Lógicamente no es tan fácil. Al final puede haber mucha gente que quiera aparecer. Por ejemplo, en un canal de marketing digital quiero que aparezcan mis anuncios, pero vamos a ser muchos los que vamos a querer aparecer. Entonces dependerá mucho de la calidad de mi anuncio y sobre todo de la puja que tenga. Pero es verdad que es una publicidad en formato vídeo que te da muchas posibilidades de poder explicar y enseñar lo que quieres pero eso sí cuanto más cortitos sean los vídeos mejor porque al final está demostrado que todo vídeo que pase de 15 20 o 30 segundos máximo, a no ser que le enganches muy bien, rara vez se ve por completo. Tenemos la parte de Google Maps, esta, que cuando por ejemplo en este caso también buscamos Pintores en Zaragoza y nos aparece un anuncio en Maps, esto es una extensión de las de red de búsqueda. Hay una extensión que es la de mapa, que es la de geolocalización, la cual la podemos activar, activándola también desde nuestra ficha de Google My Business, para lo cual necesitamos tener una ficha de Google My Business. Y entonces a la hora de hacer esa búsqueda, como en este caso sería Pintores en en Zaragoza, podríamos aparecer en búsqueda y a la vez también poder aparecer en Maps. Y ya por último tenemos las nuevas campañas PMAX, las campañas de máximo rendimiento, que son las que engloban todo lo que hemos dicho anteriormente incluyendo publicidad en Gmail que está dentro de Discover, pero son esas campañas en las cual el algoritmo de Google intenta sacar el máximo rendimiento de la campaña. Son muy novedosas y la segmentación todavía no es muy completa, es verdad que ya podemos segmentar por horarios y por zonas, pero tengo que decir que está funcionándome muy bien para muchos clientes de producto, ya no tanto de servicio, pero sobre todo de producto, ya que el algoritmo está dándome muy buenos resultados. Lo bueno que tienen estas campañas es que supuestamente el algoritmo es inteligente y nos muestra en aquellos sitios donde mayor interés hay o donde mayor posibilidad de conversión hay si hemos marcado ese objetivo. Si pensabais que lo sabíais todo o que conocíais todos los tipos de Google, yo creo que este siguiente que os voy a enseñar probablemente muchos no lo conocieseis. Protección de proveedores de Google. Es una nueva forma para Google de dar soporte y de dar una buena información al usuario y sobre todo proteger también a las empresas para dar una información real esta parte de protección de proveedores de google tienes que pasar una serie de pasos bastante importantes como por ejemplo mostrar si necesitas seguros de camión en este caso para las mudanzas seguros sociales seguros de responsabilidad civil todo tipo de papeleo que necesitarías para poder ser una empresa como en este caso de mudanza ¿Qué es lo bueno una vez te verificas ya cuando se haga la búsqueda como veis aquí mudanzas en zaragoza vas a aparecer en la parte más superior del todo con un tic verde que te pone protección de google lo cual va a dar mucha más veracidad de cara al usuario porque google te está diciendo que está verificado por él y que este y que este perdón esta empresa es real y que no vas a tener ningún problema esta publicidad a diferencia de la herramienta de google no funciona por un cpc sino que funciona por leads te dice cuántos leads quieres conseguir a la semana y dependiendo la cantidad de gente que haya anunciándose o como crea por el volumen de búsquedas te dice pues mira si cada lead te va a costar 5 euros el presupuesto a la semana tiene que ser si quieres 5 pues 25 y de esta manera es como lo consigues está muy bien porque al final funciona sí o sí a coste por lead aunque te vean ahí, si te vieran ahí y te llaman, oye, pues eso que ganas y brand que te llevas. Pero hasta que no te cliquen y no te llamen y no coja el teléfono, la empresa no van a cobrar nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que hayáis aprendido también mucho sobre los tipos de publicidad en Google Ads. Y si necesitáis ayuda o necesitáis información o cualquier cosa, solo tenéis que contactar conmigo a través de mi página web o de mis redes sociales, ya que estáis. Suscribiros al canal, seguidme, y no os perdáis nada